Marca Chirina Cajichaja, que se ha tocado Municipio Guarina, provincia de Masuyos, Maricata. Kunasa, Jutiri, domingo 28 de julio, que ha puesto alcalde Agustín Quispehu por Canaris Raquistani. alcalde, ¿aún te enseñan es pan Kuyaka, periodista y churroja por el aniversario Guarina la cultura de la cultura gastronómica, gastronómica, que la de la Aquí hay algo patata, que um, uh, eh, no? se uh, uh, uh, ha hecho ¿no? Porque la gente ecológicamente de trucha, de la cota, el toquena, o cámara tercera feria, que uh, grupo deportivo, el camarote que a la tercera feria, grupo la el camarote que hacha la tercera feria, pollo camarote que hacha eh, es que hay producto una cámara queso con ecológicamente el pan. Entonces, cual cual acá, ecologicamente loot a tal cual acá, sanamente, banca. Así que, como aka marca chilena caro, porta ni paspa acá, patunca, kimsakal, oro, saracata, julio paxin. Acá semana domingo el curu, nuev, eh, curia periodista. Acá eh, feria gastronómica acá. Kim mara acá. que comunidad distritos, pueblos vecinales, hipáneos y gualarakis, y producto y marcachiri saraspawa, sanjane, alaktiri, salamaras, y da kaisa, fin de semanas, familia ayukam sarabaitam, ayukam de camarta, ayukam, ayukam, ayukam, ayukam, ayukam, ayukam, ayukam, ayukam, ayukam, ayukam, ayukam, ayukam, ayukam, ayukam, ayukam, hilata y domingo 28 de julio, hay Poftas y Feria, feria, Kajkinsiri, feria gastronómica, acá platos, danzas típicas, Ukao Poftas quizá feria agroproductiva, este próximo domingo. tenemos productos ecológicos. Uno siempre quiere comer los años lo producto ecológico, y además del productor directo al consumidor, esta feria está también siendo organizada por parte de usted, Cuyaquita Griselda. Bueno, muy buenos días a todos los telespectadores. Eh, sí, eh, por medio del canal hacerles llegar eh, la invitación desde el municipio de Guarina para que puedan pasar a la feria que se lleva este 28 de julio donde vamos a estar exponiendo los productos eh, propios del lugar. Guarina se destaca por ser una una zona turística, rica en historia, ya que el mariscal eh, Andrés de Santa Cruz nació allí y bueno... Eh, en cuestión de uh, agroproductos oh, tenemos lo que es el queso, tenemos la mejora en ganado También se va a estar exponiendo ganado allí, eh, ganado lechero Tenemos lo que son los derivados como es eh, el pan que lo hacen nuestras hermanas de Icrana, eh, Ellos tienen lo que es una panificadora que es sol de oro entonces ellas van a estar exponiendo lo que son los panes que so, eh, están hechos a base de cereales propios del lugar lo que es eh, cañagua, quinoa mm. y demás entonces eh, invitarles eh, por medio del canal y visítenos porque Guarina es un lugar donde los guarineños y guarineñas los esperan con los brazos abiertos para hacerlos sentir como en casa y pues con ese calor humano eh, darles la bienvenida allá en, eh, en el municipio Gracias, muchas gracias Cullaquita Griselda Chirinos, eh, coordinadora de esta feria tan importante, podemos decir en nuestros municipios, se eh, realiza una vez al año y prácticamente todos aportan, todos eh, se ayudan, no solo es eh, parte del municipio, sino es que también de los comunarios y en este evento también van a estar participando comunidades desde lejanos, así como usted sabe que me está mirando Gilata, Cullaca, en, en el municipio, no solo pues la comunidades están en un solo lugar o en el pueblo central del municipio, sino es que vienen de lejanas comunidades, y esto con el fin de promocionar sus productos con el fin de promocionar la gastronomía en especial, invitando a aquella gente que quizá alguna vez no ha visitado Guarina, y pues ahora lo puede hacer, porque justamente está a las orillas del lago Titicaca Gilata, Caucniri, Pachaza Objetiva, a Acacatún Chakanza, Hachamtawi, Sanjani, Uñez, Enya, aquí. Marca Chiriru, con la temática Utki, que es una chuina que uñez, Takpacha, Marca Chirija, Chakpachanza, Echorona, Kanja, Hanni, Usuma, Manga, ¿no? Entonces, ¿cuál es su ecológicamente? Paitataña ataña pepepe, ma olla de barro, el camstan, no? Entonces hay ucan ¿no? Es que trae una cuaja nutritivo, Hay ucan manak Leche en calcificación, no? Entonces todo eso este, acá manak, una caja, hanchizaro chakpacha, turunchir, hay no? Entonces, de la, de la lengua castellana podemos decir, A nuestros hermanos y hermanas del alto, de la paz, del interior, Le invitamos eh, de, brazos así, abiertamente, porque nuestro municipio ha sido histórico, Mariscal Andrés Santa, Santa Cruz que ha nacido, tiene, digamos, todas las tendencias, vestimentas eh, ya, digamos, allá en el municipio y verlo también eh, turísticamente y también eh, gastronómicamente y culturalmente, las danzas también, algunas danzas que están ya, digamos, eh, en extinción ya revalorizar, ¿no? Las, las danzas, eso ¿no? Es. El huacatín, el Mucululo, los, eh, los eh, choquelas, todas estas danzas hay que recopilar, ¿no? Si no vamos a recopilar, ¿quiénes van a recopilar, no? ¿no? Sí. Entonces no va a venir de Perú ni de, de Chile, sino que nosotros mismos tenemos que revalorizar nuestras danzas. Por eso es este objetivo grande que tenemos es demostrar, ¿no? nuestra cultura, nuestra gastronomía y también por este medio también le invitamos a todos nuestros hermanos y hermanas que puede visitar a nuestro municipio de Guarina, ¿no? Entonces nosotros... Guarina siempre... está a media hora, ¿no es cierto, mm, alcalde? Así es, eh, del alto del terminal a media hora está la, la Guarina y acá de la ciudad de La Pasta a una hora, ¿no? Muy bien, sí. entonces hay que visitar Gilatas, Cuyacas, Aragua y Jutiri, domingo 28 de julio. Gilata, en otra oportunidad le vamos a invitar, hay muchas actividades en nuestras comunidades, en el mismo municipio, entonces está pues había Villayala como siempre con las puertas abiertas. Gracias por habernos visitado. Muchas gracias, eh, la oportunidad que nos da en este medio de comunicación, más que todo la, saludar a nuestros hermanos y hermanas alteños, provincianos, que de 20 provincias, así como interior también en el exterior, que lo, muchos hermanos y hermanas que viven, ¿no? Y decirlo después de este medio de comunicación un a a nuestros hermanos y hermanas que viva nuestro municipio y siempre de corazón decir, eh, los hermanos provincianos, alteños, paseños, no Paseños, que viva nuestro país Bolivia. Haya, haya Gilata, haya, Cuyaca, Griselda, haya, hermana. Uchamawa marca Chirinaka, Tepayaniro, axa togetpaya, a Cajutiri, 28 de julio, domingo ruta queja Jajawil a Tapatagua, 70 años y Uarina, provincia de Omasuyos, marcaro. Gilat, cuyacarac, uchamawa acauquis, ausanpehport, auyaractan, aruman tihuacut, anitas, carakinihuk, ampiati, huncampi. Haya, hay quepana.